Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Henry Pineda. Es un gusto tenerlos aquí en este nuevo video. Y hoy vamos a hacer un análisis eh, cromático, semiótico y de mensaje con respecto a ese letrero que estás viendo aquí. Estamos en el centro de la ciudad de Quito, cerca de la plaza de San Francisco. Bueno, esta es Asaderos, la esquina de Alex. Bienvenidos. Welcome. Bueno, analizando aquí la estructura en primera instancia, vamos desde arriba con el logotipo. Uh, vamos a hacer un zoom para que lo puedas ver bien. Perfecto, tenemos el logotipo, tenemos un, un pollo ahí con un sombrero de, bueno lo que tenemos ahí es un pollo en un plato saliéndole un pequeño humo indicando que todo está bien, un amando indicando que está exquisito. Un sombrero, un gorro, no sé si es una papa o un tomate, no tengo ni idea, pero dice la esquina de Alex. Ese, log ese logotipo lo tienen ya más de 10 años creada la persona que es dueña de este local, que por cierto ellos venden franquicias, porque estos locales están puestos prácticamente en todo el Ecuador. Voy a hacer un zoom hacia atrás. Perfecto, tenemos asaderos la esquina de Alex. El color característico de ellos siempre es el rojo, el azul y el amarillo. Ahora vamos a hacer un, un pequeño análisis acerca de la tipografía que está puesto hoy y la verdad ya es hora de que la persona y si estás viendo eh, el, y si los dueños de asadoras esquinales están viendo esto por favor cambien la estructura. Ya esto pertenecía hace hace unos 10, 12 años atrás. Ese tipo de, de publicidad ya deben renovarlo. La verdad es que el letrero sí deben hacerle un trabajo bastante extenso. Ese, eso que está puesto en las esquinas que no sé qué es, eso que estás viendo ahí. Y eso de ahí, que la verdad no sé qué es, ya deberían cambiarlo, deben buscar urgentemente un especialista en marcas para que les dé reestructurando toda la parte eh, general de, de su estructura de logotipos, de imagotipos, de lo que ustedes... De, de lo que alguien les puede asesorar mejor en este en este campo yo sí te a decir lo siguiente y veo muchísimos errores aquí por ejemplo veo un error cromático el amarillo con el blanco por estructura por identidad por concepto son colores que tienen demasiada luminosidad luminosidad perdón y no se llevan entre sí no se llevan entre sí y la verdad la combinación amarillo blanco blanco amarillo eh, dentro del diseño es la verdad es fatal así que ahí deberíamos reestructurar eso el color azul combina muy bien con el amarillo por teoría de color. Digamos que ahí está todo bien. Pero yo hubiera hecho, o yo ya cambiaría esa parte de asaderos, lo haría más grueso. Quitaría una de las quitaría una de las estructuras que están en la parte derecha. Me quedaría con el logotipo la izquierda. La palabra asaderos buscaría otro tipo de letra. Y la esquina de Alex ni se diga. La verdad es que este letrero sobre 10, yo le pondría un 2 sobre 10. La verdad, la palabra bienvenidos con esa estructura, blanco, rojo, con el, está fatal. La verdad está fatal, yo no sé quién hizo esto, yo no sé quién aprobó esto. ¿Quién tiene más error? Pues es una cadena de, de, de consecuencias. La idea no es acribillarte, sino más bien la idea es que puedas... Mediante consejos, trucos de profesional cambiar todo esto y yo personalmente veo que esta es una estructura que está totalmente desperdiciada, si bien es cierto el letrero desde mi punto de vista tiene más de, tiene un metro veinte por 280 más o menos que vendría a ser la entrada que está ahí. Pero este letrero sí está totalmente bien, bien, bien mal hecho, bien mal diseñado. Está terrible, está fatal, no sé qué puedo más decirle. Yo personalmente lo que haría es cambiar esta cosa de aquí porque está, pero que revienta los ojos. Tengo calambre al ojo al ver este tipo de cosas. Bueno, la idea, como te dije hace un rato, no es para... Eh, de tu trabajo, sino más bien para que aprendas a hacer cosas mejores y profesionales, por favor, ya es siglo 21 y no podemos permitir que este tipo de cosas de ruido visual este, vayan y afecten a las personas. Y luego dicen, claro, si sí es facilito hacerlo en un computador, si sí es facilito hacerlo. Sí, pero este tipo de cosas, sí. Pero ya una estructura de diseño, ya deberíamos completamente mejorarla. Bueno, ¿qué tal te parece este tipo de, de, de estructuras? Por favor, déjala hoy en la caja de comentarios. Es muy importante empezar a enriquecer la la comunidad hispanoamericana con buena información con estructura con conocimiento con concepto deja en la caja de comentarios si no te has suscrito ¿qué esperas para hacerlo y seguimos buscando letreros para estudiarlos de una manera profesional chao chao